Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús Jesús plantea aquí directamente el problema que representa conocer a Dios. En el lenguaje del Nuevo Testamento, el Padre es el nombre propio de Dios. Pues bien, Jesús afirma que quien le conoce a Él, por eso mismo conoce a Dios. Es decir, Jesús es la revelación de Dios. La pregunta de Felipe es, conduce a la afirmación más decisiva. Dice Jesús, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Padre permanece en mí y Él mismo hace las obras. Entonces Jesús y el Padre son uno, Jesús es la imagen visible de Dios. Felipe pide un conocimiento que entre en los ojos, es decir, en, por lo sensible. La propuesta de Felipe es lógica, le dice Jesús muéstranos al Padre, o sea, muéstranos a Dios. Lo que no parece lógico es la respuesta de Jesús. Dice él, tanto tiempo que estoy yo con ustedes y todavía no me conoces, Felipe veía en Jesús un, simplemente un hombre, un hombre que acababa de cenar y que se había quejado de la traición de Judas y del abandono de sus discípulos. Felipe no se había enterado todavía de que en aquel hombre que él veía y palpaba, ahí estaban viendo y palpando a Dios. Felipe seguía creyendo en el Dios infinito y absoluto del que siempre había oído hablar. No le cabía en la cabeza que el dios fulminante del Sinaí o el dios vencedor de todas las batallas estaba ahí delante de él, cenando, despidiéndose de sus amigos. Dios se había vaciado, anonadado, como dicen filipenses. Había renunciado a su grandeza y se comportaba como un siervo, un esclavo y muere en la cruz. Esto era un escándalo y una locura. Difícil de entender y aceptar que el Dios infinito es el Dios humanizado. Por eso no entendían ni aceptaban a Jesús. Al Padre nadie le ha visto, dice Jesús. Pero el que ha visto a Jesús ya ha visto al Padre. El que cree y acepta a Cristo ha creído y aceptado al mismo Dios. Jesús es la puerta, el camino, la luz, y en él tenemos acceso al Dios Padre. Así el, el éxito de nuestra oración queda asegurado, lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Tenemos en Jesús el, el mediador más eficaz, su unión íntima con el Padre hará que nuestra oración sea también escuchada, si nosotros estamos unidos a Jesús. Él hará cualquier cosa que pidamos en su nombre y lo más asombroso es que aceptando a Jesús, que es realmente Dios, consustancial con el Padre, podemos hacer obras incluso mayores a las que Él hizo. Entonces su palabra es infalible. Nosotros como Felipe no hemos visto al Padre y además a diferencia de Felipe no hemos visto tampoco a Jesús. Pero, ¿qué palabras tan llenas de esperanza nos trae hoy el Evangelio, en un mundo que reclama a gritos la presencia de Dios como si estuviera ausente? Las gentes hoy se preguntan ¿dónde está Dios? Podemos responder que Él se hace presente cuando actuamos como Jesús. Si Jesús actúa como Dios, el cristiano debe actuar como Jesús y en su nombre ahí donde hay hombres y mujeres que tienen misericordia y son compasivos como Jesús, la mirada limpia, el corazón pacífico para aceptar a sus semejantes, ahí donde hay alguien que ama y proyecta su vida a favor de sus hermanos, ahí está Dios, nosotros lo escuchamos, lo vemos, nos dejamos guiar por él, por otra parte, qué maravilla tener un Dios que todo lo puede y que basta con que pidamos para que Él esté atento a nuestras peticiones. Quizá alguien dirá, yo ya he pedido mucho en su nombre y no se me ha concedido todo. Yo le respondería, es posible que lo hayas recibido de una manera que no esperabas. Pues Dios conoce tu vida y sabe cómo y cuándo te puede dar lo que pides pues también es, es padre. San Pablo dirá, todo conviene para los que aman al Señor. De manera que aún eso que no has recibido se convierte ya en un don de Dios. Él puede hacer más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Cristo Jesús nos aseguró que se hace presente entonces en las personas del prójimo, en nuestros hermanos más necesitados, en la Eucaristía, en la Comunidad.